No sé, ya aprendí. El individuo alega no saber, pero a la vez afirma haber aprendido. Ya aprendiste que no es estar en la calle. Si estás en la calle, me, pre, me, pre, me pre. Son putos y que no valen vergas, pero están como ustedes, perros. El individuo compara la corrupción de la policía con la corrupción que ocurre dentro de su barrio. Perros, corran porque voy a explotar, putos hijos de perra mierda. El individuo utiliza el término explotar para denominar la rabia producida por la opresión racial debido al terrorismo de estado que ejerce la policía. Yo voy a llevar la verga, putos, a la verga, Mao. Dime cómo que? te llamas. Mao, fuck hermiga, Mao, fuck hermiga, Mao, fuck hermiga. Moder FOKERNIGA, bitch, Moder FOKERNIGA, bitch. Maufucker lino, bitch, Maufucker, lina bitch a la verga, Fucker, a la verga, no hay pedo, no me aguito sobres. Así va a ser entre todos a la verga, sobres, sobres, pura sus 13 o no Pura S U R 13ALV O no? O no? ¿Qué cosas te metiste chao? ¿Eh? ¿Qué tienes? Nada, no hay pedo, no me apuesto, tú sabes que tranza y Tranquilízate, yo también a los señores te van a apoyar. No hay pedo, ya sabía. Tú das puto, tú vas a hacer nada, tú vas a hacer perro y todo. Motherfucker, nigga, bitch. Motherfucker, nigga, bitch. ¿Qué le pasamos a ¿Quién lo vio? Nosotros aquí, estamos todos. ¿En qué tenía? Iba caminando. Estaba parado leyendo una revista que le vea. Dicen que era una revista no por XD. Es tranquilo, ya amigo. ¿Cómo te llamas? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. A la verga, mako, fucking nigga bitch, my fucking nigga bitch. El individuo acusa al policía de ser un traidor de clase. Ah, sí, a ver, amigo, tú eres el rajón, perro. Mira, ah, amigo. entonces nos va a llevar la verga a todos porque ya me di cuenta que es cierto y que tú eres de los contra puto, y tú me pusiste el dedo, hijo de perra. El individuo alega que cualquiera que coopere con el sistema policiaco es un traidor de clase. Entonces a ti te va a llevar la verga, puto, salgan corriendo todos. Este puto tiene una bomba y por eso lo están grabando, perros. Perro. <risa> puta, puta, puta, puta, puta.